Día, creo que fue el viernes, hice un vídeo De un arreglo que he estado madurando Bueno, un arreglo muy sencillo, Tampoco es que haya que madurar tanto Pero bueno, lo he estado preparando Y, y lo hice eh, Tenía intención de hacerlo de otra manera Pero me salió así y digo, bueno, pues ya está Así queda Es eh, Un arreglo del, de la canción Yesterday De, de los Beatles eh, Que voy a decir el chiste que hago siempre Que yo siempre veo cuatro No sé por qué dicen Beatles y si yo veo cuatro y bueno, eh, un temita muy sentido, muy, muy bonito, muy bonito, muy bonito Aparte, pega muchísimo para, para estos días eh, Recordando el ayer, lo, el año pasado, me están saliendo fotos del año pasado Y digo yo, madre mía, aquí en el, en el Google Fotos Y digo yo, joder, lo inconsciente que, que somos De la fragilidad que nos rodea Bueno, dicho lo cual, eh, nada, un tema que ha tenido bastante repercusión Ahora mismo creo que es el número uno de los que tengo el número uno me refiero en cuanto a a viralidad. Eh, también es porque yo lo, lo hago viral, es decir, yo lo pongo en, to, en todo sitios, eh, en to, todas mis redes sociales. Y nada, eh, pues nada, que aquí va, que no me enrollo más. Y vuelvo a empezar. Bueno, ha habido un par de cositas irregularidades, pero eh, para lo que nos interesa, representativamente sirve. Lo que hacemos es lo siguiente. Eh, hago un pull-off, estoy en la, en la cuerda 3, desde el 2, traste 2, al traste 0. O sea, al aire. Y ahora hago un slide en la cuerda la cuarta cuerda, la cuarta cuerda, del cuarto traste al quinto. Y relleno con un, con un roll. De manera que hago. Y ahora me voy a ir. A, aquí estoy en la, cuarta, en la cuarta cuerda, en el cuarto traste. Me, me paro ahí, creo que es una corchea, creo, ¿vale? Un cuarto de nota. Y ahora hago una pequeña melodía mientras las demás cuerdas resuenan. Que ahí lo que he hecho es, estoy en la cuerda tercera, cuatro, cuerda segunda, dos, cuerda segunda, cuatro, cuerda segunda, cinco, cuerda primera, cuatro, cuerda primera, cinco, y ahora hago eh, pulso la cuerda primera y la cuerda cuarta, la primera en el cuarto y la, y la cuarta en el, en el segundo. Ahora toco la primera al aire, en el segundo traste, perdón. Y confirmo que estoy en mi menor, pulsando otra vez la cuarta en el cuarto traste, mientras también pulso la cuarta, la primera en el cuarto, en el joder, que lío. La cuarta en el segundo y la primera en el segundo. Repito. Lo que llevo de momento. Si está así la. Si la cuarta, perdón, si la tercera y la segunda quedan, resuenan, tampoco pasa nada. ¿Vale? Eso es lo que hago, ¿vale? Repito. Ahora, la, la primera de aire y aterrizo para poner un acorde de Do mayor. ¿Vale? la prima no hace falta que la toque, de hecho no la estoy pisando, si, la, si, si piso el acorde de, de, de do mayor entero tampoco pasa nada, pero suena como más etéreo así, vale, no sé exactamente qué acorde es, estoy metiendo el re de, de, con, pero suena chulo, suena etéreo, vamos a llamarlo, vale, entonces repito lo que llevo de momento. ¿Vale? y estas dos las. bueno estas dos no el, el solo al aire tampoco suena mal vale Vamos. de hecho es parte del acorde entonces y ahora sigo con la melodía ahora mismo son notas del acorde do mayor este sería la primera pisada en el segundo traste y hago este trino que es un pull-off básicamente. Esta es la segunda cuerda pisada en el traste 1, que forma parte del acuerdo mayor. Esta sería la tercera cuerda pulsada en el traste 2. Y ahora pulso la tercera al aire y la, eh, y la primera, perdón, y la segunda en el primer traste y ahora hago estoy pulsando la segunda y la tercera al aire, que son el acorde sol, y ahora hago meto esta prima al aire y esto que es, teóricamente es un re mayor, pero solamente estoy tocando el intervalo, es decir, cuarta en el cuarto traste y tercera en el segundo traste. Es un mi menor, que estoy pulsando solamente la cuarta en el segundo traste y la tercera al aire. Meto la cuerda así, al aire. Y pongo un la mayor, sin poner la prima, ¿vale? que No hace falta. Vuelvo a poner mi eh, do mayor. Y remato... Eh, haciendo un slide eh, O sea, después del do me voy a, a un sol mayor con la tercera al aire y la cuarta haciendo un slide do, de estaba en el traste 2 pues del 2 al 5 vale repito entonces todo También se puede hacer así, decir simplemente el sol al aire o lo que he hecho antes. ¿eh? Vale, lo voy haciendo un poco según me, me va saliendo. ¿vale? Bueno, pues esta es la parte A. Vamos a la parte B. Y la parte B va así. Bueno, la desmenuzamos y la parte B lo que vamos a empezar es con, una, eh, con un Si mayor, ¿vale? Eh, si mayor un sí, Si, sí, sí. Sí, sí, es sí. No lo voy a poner entero, sino solamente voy a empezar primero con la cuerda cuarta en el cuarto traste, la cuerda tercera en el cuarto traste. Porque la, la segunda baile sí también, por tanto, la aprovecho. Y así como le doy un poquito de variedad. Y ahora, mi menor, simplemente acorde. Mi menor, re mayor, do mayor, es decir, mi menor, re en formato de, do en formato barra. Ahora meto aquí esta, melo, esta pequeña melodía que es... Estoy en el traste quinto del, del Do y lo que voy a meter es el traste 7 de la segunda cuerda. Aterrizo ahora en Re, otra vez en, en formato F, formato D, perdón. Y ahora hago parte de la melodía en, en la primera cuerda, eh, haciendo un... haciendo un, un, un pull-off. Y acabo un Sol. Entonces aquí me da tiempo eh, para hacer alguna tontería de tipo G-Noise. Por ejemplo esta, esto es lo que hago normalmente, La hago. Meto un roll y me poso otra vez en el sí. El sí es de, de nuevo cuarta, tercera. Incluyo la, la cuerda segunda pisada también en el cuarto. Y repito. Y ahora cambia la melodía. Esto sería la, la primera en el cuarto traste. En el cuarto traste. Y ahora. Y aquí para dar un poquito de fuerza. Estoy ahora mismo Y para rematar, que se me, ha, se me ha cortado la grabación, para rematar, pues... Sol, la, do, sol. Yo en el vídeo lo hago mal, hago mi menor, que, que no, tampoco está mal, pero bueno, no es lo suyo. Eh, la, do, sol. ¿Vale? Bueno, y ese es el tema.